Este fin de semana hará más frío, sobre todo el domingo, y nubes y viento en el norte. Pero este fin de semana todavía el tiempo será de otoño, tiempo otoñal, podríamos decir, porque para la semana que viene otro color va a predominar el blanco de la nieve, sí, en el norte de España, y el frío en todo el país. Bajará las temperaturas la semana que viene, el tiempo quizás sea más de invierno. Muy buenas tardes. El domingo comienzan a bajar los termómetros y el lunes, martes y miércoles van a seguir bajando. Un descenso gradual, pero imparable. Y tendremos nieve seguramente la semana que viene en cotas bajas del norte de España. Sigan atentos a este programa, pero lo más inmediato es qué tiempo hará el fin de semana. Así que vamos con ello. Y con lo más cercano, esta tarde lo intuimos perfectamente desde el Meteosat, ...fíjense cómo se descuelga el frente del que les hablábamos ayer... ...en el Cantábrico Oriental esta tarde... ...más nubes y más precipitaciones que durante la mañana... ...pero tampoco muchas... ...algunas lluvias al oeste de las Canarias... ...y se marchan ya... ...las lluvias que hemos tenido... ...en las primeras horas de la jornada... ...o que tuvimos ayer en zonas de Alicante o de Almería... ...aquí en el sureste ya se marchan los chubascos... ...nieblas, eso sí... ...persistentes en zonas de Aragón... ...o del interior de Cataluña ...eso para esta tarde... ...mañana sábado... ...precipitaciones en el extremo norte, cielos cubiertos de nubes... ...y nubes que irán llegando con lluvias muy débiles y ocasionales... ...también al norte de Castilla y León, quizá en La Rioja... ...puntos del sistema ibérico o incluso en el sistema central... ...por aquí se van a quedar las precipitaciones, no esperamos gran cosa... ...quizá algo más persistentes hacia el norte de Navarra... ...nubes y claros en las Baleares en Melilla... ...y algunas lluvias débiles en Canarias... ...estas precipitaciones podrán ser de nieve... ...al final del día a unos 1200 metros en Pirineos... ...1500 en el Cantábrico... ...pero insistimos, no esperamos mucha cantidad de nieve... ...y el viento... ...fuerte o muy fuerte en zonas de Cantabria y el País Vasco... ...al norte de la Costa Brava... ...o en el Valle del Ebro, ojo mañana... ...al fuerte viento en el norte de Castellón... ...ese viento de componente norte... ...aumentará la sensación de frío... ...las temperaturas objetivas... ...son estas que están viendo... O sea, ...en el centro o en el sur con mucho sol... ...incluso hasta serán agradables, pero... ...en el Tercio Norte, ese frío aumentará ya mañana la sensación térmica de frío... ...el domingo, cielos cubiertos en el Cantábrico y Pirineos... ...con precipitaciones débiles que podrían llegar al norte de Lugo... ...norte de Castilla y León o La Rioja... ...serán en general pocas precipitaciones débiles... ...también las esperamos de forma débil el domingo... ...en el litoral sureste y de nuevo en las Baleares, pocas... ...y de nuevo ese viento de Tramontana Fuerte en Girona... ...y en el Cantábrico Oriental por la tarde... ...en el resto cielos bastante despejados... ...pero más frío... ...ya notaremos el domingo en las máximas... ...el descenso del termómetro... ...dos o tres grados menos que las del sábado... ...y el lunes seguimos restando... ...y el martes seguiremos restando con precipitaciones... ...la semana que viene de nieve en el norte del país. Hoy es viernes y es el Día Mundial de la Televisión... ...así que vamos a hacer un poquito de historia... ...de lo que nos toca a nosotros, del tiempo... Y en nuestro país, nuestra historia comenzó con este hombre. El último frente de chubascos que ha barrido España peninsular... ...se aleja ya hacia el este, hacia el Mediterráneo... ...los barómetros suben, una cuña anticiclónica nos trae una mejoría, Mariano un Medina fue total. el pionero, se sí, hacía sus mapas a mano... Historia, ...los pintaba también en una pizarra... ...estuvo sea, también, casi 30 años dando la previsión a diario... ...ya falleció, pero hace poco, el domingo en su pueblo natal... ...frente a su casa se le hizo un homenaje, se descubrió una placa... ...ahí estuvieron discípulos, amigos, su familia... ...como Doña Carmen, que ven ahí en la imagen... ...la viuda del primer hombre del tiempo... ...que comenzó cuando la televisión era en blanco y negro... ...historia de la televisión... ...pero esto evoluciona y ahora es en color... ...y con satélites y sobre todo con internet... ...por ejemplo, le vamos a mostrar... ...cómo hacemos este programa ya desde hace tres años... ...para nosotros el tiempo es sobre todo un trabajo en equipo... El tiempo tiene su espacio en la redacción de informativos. Aquí empezamos a cocinar nuestro programa. Roberto, perdón, ¿qué tiempo va a hacer en Valencia este fin de semana? Pilla sol este fin de semana, que le gusta apilar el sol. Aquí cocinamos un programa que tiene muchos ingredientes. El fundamental, las previsiones. Tenemos los mejores espectadores. Meteosat, pues ya está conectado. Vale, pues imprimimos escaletas y a grabar. Hablando, lluvias en el Mediterráneo. Uno, a la uno, dos, uno, resolvemos y blanco.